el módulo OSPath. En Python, en muchas ocasiones, necesitamos utilizar paths. Estos paths son las rutas de acceso a los distintos archivos o las rutas de los distintos directorios. Estas tienen una opción que puede ser entendida y que puede ser estandarizada y utilizada de una manera más correcta con el módulo OSPath. Para ello, podemos invocar este módulo de tal forma que podemos importarlo. Podemos invocar o crear un path de ejemplo y ver cómo funciona OSPath. Podemos ver cuál es la ruta o cómo es el path que hemos generado, viendo que el string que generábamos en modo raw era ese. Sin embargo, el str que realmente reconoce Python es ese otro que se muestra. Para ello, ese path lo podemos intentar separar en la ruta de su carpeta y en el nombre de su archivo. Para ello, se puede utilizar la orden base name. Podemos observar que esto obtiene el nombre del archivo que íbamos a ejecutar. Igualmente, podemos utilizar únicamente el nombre de su carpeta viendo que con este comando ejecutado únicamente obtenemos la carpeta. En otras, ocasiones, en otras ocasiones necesitamos ambos valores, de tal forma que con la orden split obtenemos una tupla con ambos resultados. Igualmente, en ocasiones necesitamos únicamente obtener cuál es la extensión del path, de tal forma que no nos importe cuál es el nombre, sino únicamente su extensión. Para eso está la orden split ext. Podemos observar que se ha separado el nombre del, del archivo en su ruta y su extensión, esto en ocasiones puede ser útil para renombrar los archivos con un nombre o con, el, con un formato de secuencia. También podríamos visualizar si ese archivo existe, de tal forma que OSPack nos muestre si ese re archivo realmente existe. De existir, es posible que no debiésemos realizar o que pudiésemos realizar alguna operación, como por ejemplo la lectura del archivo en caso de existir, o que no debiésemos realizar una escritura sobre ese archivo, ya que podríamos estar eliminándolo, de tal forma que la existencia o no de los archivos es posible comprobarla para utilizarlo, esto, en, en función de que si existe o si no existe. Igualmente, podemos en ocasiones querer algún tipo de información, como por ejemplo el tiempo de modificación del archivo, lo cual lo podemos conseguir con la orden getmTime, de tal forma que obtenemos un, un valor de tiempo en segundos desde el, el origen de tiempos. También podríamos utilizar la orden join para unir el, el directorio y el nombre del archivo, de tal forma que esto nos origine un nombre de directorio que puede ser igual al que teníamos originalmente, ya que cuando dividimos las, el, el path, con la orden split separemos en dos, en dos cadenas, las cuales una tenía el nombre del directorio y otra tenía el nombre del archivo. Sin embargo, no se terminó el nombre del directorio con las dos barras. Esto podemos eh, realizarlo con la orden path join, de tal forma que podemos ejecutarlo y ver cómo se genera la, la unión de esta cadena de una manera correcta que posteriormente va a poder ser utilizada como path para un nombre de archivo. Podemos observar que en esta cadena la modificamos voluntariamente para incluir la doble barra, lo cual posteriormente es utilizado. Sin embargo, es posible eliminar esta modificación creada por nosotros de tal forma que lo ejecutemos sin esta modificación, de tal forma que ahora ha sido OSPath el que ha unido ambas cadenas realizando una cadena de, de directorio y nombre de archivo. Igualmente, podemos intentar observar cómo es una cadena de Python ejecutada de una manera correcta. Para ello, se podría hacer uso de la ruta o path del, del directorio original, como por ejemplo cusers.havc. Posteriormente, debiésemos utilizar el separador, el cual puede ser independiente de qué sistema operativo estemos utilizando, ya que en Windows es la barra hacia el lado izquierdo y en Linux es la barra hacia la derecha. Igualmente, existe la operación de separación de la extensión, la cual en la mayor parte de los sistemas operativos suele ser el punto. Sin embargo, es posible que este sea otro valor. Podemos ejecutar y visualizar cómo sería este path que habríamos generado. Este path podría ser comprobado, de a ver si es correcto, con la orden os fspath, de tal forma que nos mostraría un path de correcto en caso de tener algún leve fallo. Podríamos, por ejemplo, dar un único nombre al archivo, de tal forma que el path generado fuese a partir del directorio actualmente existente, o current directory, de tal forma que pudiésemos ver cuál es el path que hemos generado. Un bucle while para comprobar si existe un archivo y en caso de que exista, que se modifique el nombre del archivo para encontrar un archivo no existente con una relación numérica consecutiva al mismo nombre de archivo que habíamos creado inicialmente. Para ello, podríamos crear un orden while en la que se comprobase si la existencia del archivo con la orden OS Access. También podríamos realizarlo mediante la orden OS Path Exist, lo cual daría eh, el mismo resultado. Igualmente, podemos visualizar cómo hemos generado un número de archivo, el cual puede ser correlativo. En caso de existir el número de archivo, se elegiría un valor de 1 como inicio, de, de la comprobación de a ver qué número puede estar disponible. En caso de que este ya existiese, es posible seguir iterando hasta encontrar un número que esté disponible, de tal forma que esto nos haga el path que se obtenga de salida o el path resultante que sea el activo. Podemos ejecutar este bucle y ver si teníamos algún tipo de archivo con ese nombre. De tal forma que sí que debía existir un archivo denominado file.txt, de tal forma que ahora se propone el path File barra baja 1.txt como nombre de un path similar al nombre que teníamos originalmente. Esto nos puede servir para utilizar distintos nombres de path y generar el archivo que nosotros queramos con un nombre correlativo.